Este es un espacio de pastoral social de la Arquidiócesis de Montevideo. Con la segunda jornada mundial de los abuelos y mayores. Nos sumamos a la revolución de la ternura a la que nos invita el Papa Francisco. Bajo el lema, en la vejez seguirán dando frutos, reflexionaremos sobre el don de la ancianidad. Quédate para compartir con nosotros, junto a otros invitados, este espacio de podcast. día, buenas tardes. Estamos grabando la tarde, por eso buenas tardes, no sé a qué horario estarás escuchando este podcast. Estamos con Ricardo, con el padre de Fabián, nuevamente. Bienvenidos. Muchas ¿Cómo gracias, andan? Muchas gracias, un placer. Bien, muy bien. El saludo para todos. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes. El tema de hoy, estamos en el cuarto episodio de esta serie dedicada al adulto mayor, una serie que hemos planificado, trabajado, con mucho tiempo y muchos especialistas que nos han ido acompañando, hoy tenemos el último episodio dedicado a la dignificación del adulto mayor en el cuidado, que el cuidado es muy amplio Ricardo, ¿verdad? Puede ser en la propia casa, eh, en los hogares. Eh, es tan amplio que el cuidado hoy se ve como una relación, como un vínculo. ¿no? El cuidado es un vínculo. Y donde yo no lo encare como vínculo, a un nivel de, de mismo nivel, o sea, parejo, no, no es un cuidado. Es otra cosa, pero no es un cuidado, porque si no estoy de, tratando al otro, ya solamente por cuidarlo lo estoy tratando como inferior, y eso no lo quiero para la gente que quiero, ni tampoco para, para, los, para los otros, entonces siempre eh, destaco esto, el cuidado es una relación, y siempre nos gusta que las relaciones sean buenas. Y las relaciones tengo que dar y también tengo que recibir. Entonces ya empezamos a responder la pregunta del inicio. sí ¿Cómo hacer para que este cuidado respete la dignidad? Entonces la dignidad es reconocer que hay un par que puedo acompañar, que puedo ayudar en una relación, decís. Sí, que puedo ayudar, que pueda ayudar también a desarrollar, y ta pero también y en el mismo valor para que sea parejo. Él me ayuda o ella me ayuda. También a que yo me desarrolle como persona. Y ahí nace el, el efecto del cuidado, del ¿no? cuidado digno, mm. el cuidado que quiero para mí y para los otros. O sea que si hay un cuidado que no dignifique al otro como una relación, como un vínculo, como si fuera una relación de amigo, de pareja, de padre-hijo e o algo así, no sirve el cuidado. ¿no? Estamos hablando de otra cosa, capaz estamos hablando de una asistencia. ¿no? pero una asistencia puntual, que ni siquiera sé el nombre de la persona, ni espero nada de él. Yo solamente espero hacer un servicio que me evalúe bien ¿no? y cobrar mi sueldo. Eso no es cuidado. ¿no? Eso puede ser una asistencia puntual. Entonces, por eso digo que, que a veces hay relaciones donde no sabemos el nombre, no sabemos la historia del otro, y tampoco espero yo, como cuidador me pongo acá en este caso, espero que la otra persona modifique mi vida. Si abro a que me modifique la vida, a escucharlo, a comprenderlo, a que también me escuche, ¿no? creo que ahí nace una relación que es un cuidado natural, como es, como, como es de una madre o un hijo, ¿no? como es así. Si me pongo en el lugar del que cuida, y pienso que no es para cualquiera entonces cuidar, porque implica más allá, que como vos decías, que asistir, porque yo puedo a una persona, a un adulto mayor que no se vale por sí mismo, puedo bañarlo, puedo darle la medicación, puedo hacer que coma, pero esto es un paso más, es un vínculo que lleva a que no sé si en el fondo todos podemos estar preparados para eso. Me encanta la apreciación que hace Fabián porque en realidad tampoco una maestra es para cualquiera, no tampoco un profesor un carpintero, un policía, un bombero. Creo que acá perdemos un poco la dimensión de lo que es la, la, la profesión o el don que tenemos para determinado tipo de profesiones. Eh, sobre todo con el tema del cuidado, porque todos sabemos, no vamos a hacernos trampas al solitario, de que mujer mayor de 45 años con pocas formaciones sin formación información termina en acciones, ya sea de limpieza o de cuidado, que es lo que pasa en Uruguay y muchos países muy similares. Como hombres ¿no? de, la misma, de la misma edad, ¿no? sin formación y cuidado, terminan en tema de vigilancia o seguridad. Entonces, a veces esto es así, entran por ese lado. Pero aún así hay cantidad de gente que, tiene una, que se le despierta una gran vocación. Hay gente que, a ver, acá hay como una raza al medio. Hay gente que lo hace, pero lo odia <ríe> y trata de cambiar. Y hay gente que lo hace sin conocer y, y se enamora de eso, ¿no? Se enamora de las personas, se enamora de lo que hace, porque en realidad, a ver, Siempre digo lo mismo, entre comillas el pago. El pago que hace un adulto mayor por el cuidado que se le da es inmediato y inefectivo. El pago digo entre comillas, o es sea, lo que me brinda. A veces trabajar con adolescentes es divino, ¿no? es muy activo, pero vos te das cuenta que el adolescente te valora, te quiere, cuando, cuando se despiden. ¿no? <risa> o cuando él se va o cuando él te dice algo. El, el adulto mayor, el viejo afectivamente hablando, o la vieja afectivamente hablando, ¿no? Te este, paga inmediatamente, vos recibís en el mismo momento todo lo que vos haces de más, porque aparte se dan cuenta. Aún así demenciado, digo, porque dice, bueno, se trabaja mucho el demenciado. El demenciado cuando es, o sea, reacciona como tú lo trates. no A veces decís, es muy agresivo. Bueno, si no hay algo químico que se pueda hacer, algún medicamento, eh, a veces, reacciona como se trate. Si se trata bien y con cariño, la gente reacciona, porque eso es primario. Mm. Eso lo tenemos todos, ¿no? Nos pasa a nosotros. A ver, nosotros, creo que ninguno de nosotros te está demenciado. Pero estamos durmiendo, ¿no? Y viene alguien y nos despierta con un con un sacudón y unos gritos. Obviamente que vamos a reaccionar de la misma forma, o con susto o con agresividad, porque es parte de nuestra humanidad. Bueno, a veces es así, cuando no tenemos una conciencia plena y tratamos con amor y tratamos con cariño, responde de la misma forma. No debería ser contrario a esto, ¿no? Y si me pongo en el lugar del adulto mayor, ¿cómo saber cuándo es el momento en el que tengo que acceder a un cambio de cuidado, de incorporar a alguien en nuestra vida, de dejarnos, digo, porque también vamos a hablar de la familia o los, los que están a la vuelta, sí. ¿no? Es eh, un desafío, pienso. Es un, <risas> es un desafío y como toda relación tengo que ir preparándola con varias personas. Uh -huh. Puede ser que haya situaciones que están solos, y miren que lo, no son tantos los porcentajes de los que están solos. Eh, si bien viven solos muchos, un 16% de nuestros adultos mayores, digo, no quiere decir que sea soledad. Hay una gran diferencia entre vivir solo y soledad. Uh -huh. Puede ser alguien que vive sola capaz que las 24 horas, pero está rodeado de llamadas, de nietos, de, de hijos, de vecinos, de todo. Uh -huh. Primera cosa, de, un poco volviendo a lo que vos decías, ¿cómo saber cuándo es el momento? Bueno, eh, queriéndose. ¿no? Eh, uno si reflexiona sobre su vida sabe cuáles son las necesidades que va teniendo y muchas veces eh, tenemos la duda, yo puedo tenerla, me pongo el ejemplo con, propio ¿no? con, conmigo, ¿no? si yo eh, no sé si tengo que, todavía estoy bien como para ingresar a una residencia suponete, muchas veces la decisión no se toma por mí, sino que la toman generosamente por los otros. O sea, no quiero eh, causarle más peso a mis familiares cuidándome, sino que quiero compartirlo con ellos. ¿Me entienden? Uh -huh. A veces no es porque cómo me siento yo, porque me puedo sentir muy bien, eh, sino cómo es el contexto. A veces muchos de, de nuestras personas mayores, sobre todo mujeres, ingresan a una residencia por voluntad propia porque no quieren eh, ser una carga. Eh, de ser una carga. Sí, sí. Y ojo y que nuestras frases. mujeres son... Las típicas que cuidan a sus maridos y han cuidado a sus hijos y cuidan a sus nietos. O sea, las grandes cuidadoras son nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? Casi en una función ancestral, podríamos decir, ¿no? Y a veces demasiado sobrecargada. Porque ahí también se da una gran discusión en nuestra sociedad. ¿no? A la hora de pensar en, en, en acompañar a un ser querido a, una, a un residencial, enseguida surge por parte de la familia hasta un sentimiento de culpa, sí. o en, en otros casos también los demás pueden mirarlo como, bueno, ellos están sacando un problema de encima y están colocando uh -huh. a la persona en otro lado para no tener ese problema en su propia casa. Existe eso cada vez más Ex fuerte. Existe, existe la presión, pero no... A ver, todavía tenemos una cantidad muy grande de muy buenos adultos mayores en calidad no de vida y en calidad... De, de salud psicológica eso y también tenemos también un número mayor mucho más grande de buenos hijos y buenas hijas ¿no? si bien existen esos eh, los depósitos que los dejan a veces es por culpa no a veces es porque no se hacen procesos normales y hay algo que a mí me lo aprendí hace muchos años y siempre cuando viene algún amigo eh, o alguna persona conocida, que todas las semanas tengo alguno que me llama y me dice bueno, tenemos que internar a papá o a mamá o al abuelo, que, que tengo que mirar una residencia. Y yo siempre les digo lo primero y sorprende a la gente, lo hemos dicho también en el micrófono contigo, Fabián, no elijas una residencia para tu padre, para tu madre o para tu abuelo, elegí una residencia para vos. Es un desafío, ¿no? <risa> claro. Porque si yo elijo algo para mi madre, para mi padre, nunca lo voy a encontrar. Si vos lo querés verdaderamente, o sea, podrás ver que sí, precioso el mobiliario, qué bien uniformado está todo el mundo, qué limpito que este que el otro, pero ay, me parece que esto es medio frío, no en temperatura, sino no sé qué. Sí. Voy a otro lado, lo veo mucho más cálido, más ruido, más no sé qué, sí, pero en realidad están todos sentados en el comedor y no veo actividad. Entonces, elegí una residencia para vos. Esa que sirva para vos, ¿No? Si en realidad vos las tuvieras que elegir a irte a vivir, bueno, esa va a, ser, va a servir. Y el segundo punto es eh, la permanencia, eh, iba a ser una redundancia, ¿no? la permanencia continua, ¿no? la visita continua y la, la presencia continua, mejor la palabra, de, de, de los que te rodean. ¿no? Mm. Eso es, es, primero, controla el servicio, vamos a ser sinceros. ¿no? Segundo, no se siente la sensación de pérdida, ¿no? porque en familias grandes entre... Eh, en familias grandes y en servicios buenos no tienen horarios. O sea, en servicios buenos digo no es que, obviamente, y esto es cierto, muchas veces en las residencias vos tenés que los familiares se van en copa, ¿no? <risa> Al Caribe, eh, salen al lado de la mañana y a las doce y media de la noche golpean la residencia para despedirse la abuela que ya está durmiendo y que no sabe que se iban de viaje. Estas historias existen. <risa> Dentro de los horarios normales... Sentido común. Sentido común. Claro. Eso claro. no es ni siquiera en los horarios normales, que no sea de baño, que no, pueden ir. O sea, los buenos servicios no tienen horarios de visita. Es un indicador que, bueno. ojo, al costo también del servicio, el servicio tiene que hacer mucho esfuerzo para tener lo más posible la... Y, y, a, y acá también hay una, el que es paradójico, ¿no? Las, sobre todo son las hijas o los hijos en alguna, en alguna ocasión que tienen mucha presencia, que visitan mucho, no son los más exigentes, ¿no? No son los más complicados, porque también se está esto. A veces la culpa se transmite en una hiperexigencia en la institución. ¿no? Eh, que, que tiene A ver, siempre uno viviendo en la institución tiene 50.000 cosas que corregir. Porque es así. O sea, nosotros, si fuéramos en la institución, tendríamos 50.000 cosas para corregir. ¿no? Los horarios, las cosas, la, no sé, el baño, el, la temperatura, el agua. Las medias que se te pierden, <risa> no, se nos pierden nuestra casa, pero esa cosa hay muchas cosas. Pero por eso digo, los que tienen gran presencia y lo que hicieron ese proceso normal, eh, yo le digo a los familiares que tienen que internar o van a internar, que es un proceso necesario, y esto lo digo técnicamente, llega un momento que no hay mejor servicio que el servicio que lo puede dar una residencia. Porque, lo decíamos fuera de micrófono, para cuidar a una persona semi independiente ni siquiera con una dependencia severa, por lo menos tendría que tener cinco personas. Y va a decir que exagerado, no. Precisas horarios de seis horas en la salud, te precisarías cuatro para cubrir un día, ¿no? Y a su vez tiene que tener un turnante, porque no es una esclavitud. Y a su vez estamos en época de covid, con personas que se enferman, con días de paro, eh, con hijos que de las cuidadoras o cuidadores que se enferman, entonces. Yo no sé, Yo para estar tranquilo diría, contratate a seis y tené a alguien que te organice eso para que te cubra los, los francos y te organice el servicio. Entonces, es imposible. Y a su vez, una casa puede tener muchísimo amor, que se la puedo dar también en una residencia, si estoy presente como hijo o como hija, pero también tiene muchas cosas de servicio, mucha presencia de enfermería, mucha presión, si es un servicio normal, ¿no? si es un servicio estándar, ni siquiera excelente, estándar. O sea que para cuidar la dignidad de la, del adulto mayor, de la persona, ¿qué sería necesario para que cuidemos dentro de la propia casa y tanto en el hogar? Recién hablabas un poco de la calidad del lugar, del servicio. ¿Hay algún patrón que sea importante como reconocer tanto dentro de la propia casa con contratando estas enfermeras? Sí, eh, la capacidad de amar, aunque te parezca un poco técnico. ¿no? De amar lo que hace... Ahí te das cuenta enseguida si está haciendo algo porque tiene que hacerlo para sacar dinero para o, o, o hace algo porque le gusta. Sin exagerar. Yo a veces me ha tocado muchísimas veces seleccionar personal, sobre todo técnico, ¿no? Pero cuando vos ves que, que dicen, ay, mi viejito querido, mi corazón, mi amor, de primera, yo, o sea, <risa> ahí pondré una, una alerta, ¿no? Eh, pero sí, eh, a ver las ganas Viste cuando hablamos de la relación, ganas de enfrentarte o de vincularte a algo, o sea, de ver cómo se senta la relación con la persona cuidada y el cuidador ¿no? en estas cosas. ¿no? Ves que se respetan, ves que lo ve como un inferior, ¿no? eh, le gusta lo que hace, porque hay personas que, que, que no les gusta lo que hace. O sea, si a mí me pones a cuidar a un niño, no puedo, un niño enfermo no puedo, no tengo habilidad para eso. ¿Ah? Entonces, bueno, eh, hay que ver eso. o sea Por eso te digo, primera cosa. Indicador de calidad, el amar lo que se hace, el amar, eh, el cuidado, el, el tener, eh, capaz que no lo conozco o no se conoce a otra persona, pero la necesidad o las ganas de tener una, un vínculo con el otro, no de saber la historia del otro, ¿no? de, de darle, tú decías hoy en los pasillos y contamos en diferencia, el respetar los tiempos del otro, no hay mayor dignificación que el poner en mi vida los tiempos del otro que con los niños no lo hacemos normal nadie bueno salvo que alguna madre apurado un padre apurado lo arrastra al niño pero por lo general vos tratás de irlo llevando no ir conversando y lo llevando por eso que a veces nos cuesta tanto vestir un niño que no, <ríe> que no viene a ser vestido o poner los zapatos del niño o sea, el respetar los tiempos del otro es una capacidad empática eh, que, que creo que se desarrolla, pero también de alguna forma se nace, ¿no? se nace. que a veces lo llamamos paciencia. ¿Y, y cómo manejar aquello que significa much muchas veces para el adulto mayor el hecho de bueno pasar a, a vivir en una residencia, la pérdida de su ritmo habitual hasta ese momento, sus cosas, tal vez hasta sus mascotas, no lo sé. ¿Es necesario perder todo eso? No, para nada, nunca. Pero pero ¿y cómo te llevas todo eso a la residencia? Eh, ¿Donde te encontrás no, con otros? ¿Donde tenés que cumplir ciertos horarios que tal vez antes no lo hacías? Todos tenemos que tener cierta renuncia en las etapas que vamos viviendo. Yo siempre digo broma. A mí me encantan las herramientas. No las usar ni <risa> ni tampoco algo, algo lindo. Pero, eh, a ver, eh, yo no me puedo llevar. Yo no podría llevar todas las herramientas. Más mi cama grande, ¿no? Que es la que compartí con mi esposa. Más el gran mueble. O sea, dentro de los muebles tengo que ponderar algunas cosas que quiero llevar, o sea, lo que tenemos que hacer es que él vuelva a ese lugar suyo y como su hogar, que extrañe lo menos posible su hogar. A veces no son los grandes mobiliarios lo que se extraña, son las fotos, el sillón, uh -huh. ¿no? El almohadón, la almohada, el colchón, o sea, son los pequeñas, valores, capaz. ahí va, exactamente. Bueno, eso es el tema de los olores de, de cocina, esas cosas son las cosas que más se extrañan, o sea, no eh, Si nos dejan, eh, nos llevaríamos toda la casa, a su vez con la, nuestros hijos chicos, que ya no los tenemos, que son grandes, más con las mascotas. Pero hay que respetar eso, o sea, que hay que tratar de que eh, no se pierda el concepto de hogar. o sea Hoy en día todos los servicios se están desarrollando en el mundo, hay variaciones, hay algunos que estamos trabajando en Uruguay para poder implementarlo, como las casas compartidas y esas cosas que... Y diferentes, o los co-housing que se llaman, o los housing que son residencias que tienen esta, esta apreciación, que son residencias que vos tenés que hacer un esfuerzo para darte cuenta con una residencia. Claro. Porque en realidad, acá es, es al revés. A veces los familiares entran en una residencia que tiene forma de hogar y dicen, no, esto tiene forma de casa, esto debe ser medio eh, casero, ¿no? Medio, no sé cómo le dicen. O sea, que habría, que, habría que aprovechar, <risa> o sea, se, se tendría que priorizar lo más hogareño y casero que se pueda. Sí. Y ahí tenemos que también pelear con el Estado, ¿no? Porque el estado, el estado, digo, los que controlan, a veces controlan porque quieren que eso sea un hospital. Claro. Y cuando, de todos modos, tengo que hacer la fuerza, las familias tienen que hacer la fuerza y los servicios, y eso lo saben, o sea, las residencias y los hogares, fuerza que eso sea lo más hogar. Un gato dando vuelta, no, por un lugar, tiene que ser, tendría que ser normal, ¿no? O un perro que duerma adentro, mientras que está mirando televisión. No, o una gallina que esté suelta. <risa> eso debería ser normal. A ver, eh, preciosas las camas eh, divinas, todas parejitas, con el mismo color, pero si tiene una manta tejida por no sé quién, con un rombo, como viste, eso que pila a veces nosotros vemos las abuelas que tienen, mm. que es un caleidoscopio de cosas, bueno, si eso es lo que le gusta, debería ser... Y dice, ah, pero esto no está todo parejo. Si yo fuera eh, de, mirando desde un hospital y ahí hay una variación. O sea, porque es la el, diferencia del hotel, no sé, estoy pensando, a, a sí. apropiarte como tu nuevo hogar. Sí. Tu nueva... Los hijos buscamos para nuestros padres y madres y abuelos un hotel. Claro. ¿no? Y que lo traten como rey. No hace nada. Muchas veces dicen, ah, está divino, no hace nada. Sácalo de ahí. Porque se te atrofia. No, en serio, lo, es como todos. Si o sea, todos necesitamos hacer algo. Digamos. Sí, porque a, aparte más el adulto mayor. Si un adulto mayor en cuestión de días o, o semanas no utiliza una función, la pierde y después le cuesta horrible recuperar. Ojo, nosotros pues estamos continuamente en movimiento, pero si nos dejan en la cama dos semanas, bueno, nosotros estamos un poco más adelantados, yo sobre todo soy más viejo acá, ¿no? Pero hasta hasta dolores que la dejamos una, sin moverse, ¿sabes cómo te va a costar? Vas a perder masa muscular, te va a costar recuperar, te vas a parar y te vas a marear y tenés treinta y poquitos años. Imagínate a una persona de ochenta y pico de años que la tratamos como. como no, no, deja, yo te baño. Deja, yo te doy de comer. Eh, ¿A dónde vas? Voy a buscar eh, no sé qué. Yo te lo traigo, no te muevas, ¿no? Claro. Se, lo tratan como reina. Tratar como reina significa eh, llevar a una posición eh, malísima y de deterioro rapidísimo, que esto, ojo, porque a veces los familiares queremos eso, pero queremos un hotel, como vos decís Dolores, o queremos que sean tratados eh, con todos los servicios y eso deteriora muchísimo a las personas. Qué interesante esto que decís Ricardo, porque implica respetar que me que puede ser que me quede más cómodo de repente no sé le doy yo de comer no me queda más uh -huh. cómodo más rápido no pero me doy cuenta que sí puede él solo no al tiempo que yo capaz podría por ejemplo o al que me gustaría eh, como que importante esto no de respetar los tiempos sus posibilidades si puede algo que lo siga haciendo uh -huh. no se sé, puede tomar agua no sé capaz que no puede ya le estoy hablando de un caso muy extremo uh -huh. Ya no puede levantar un vaso de vidrio, pero sí puede levantar un vaso de acrílico. Acrílico, una pajita. Que siga levantando no, con el vaso, un ¿no? Sorbito, como le dicen ustedes, ¿no? Se puede. Y, y después lo que viene, lo, lo más, que no lo dijimos acá, es el mensaje. Porque el mensaje es, es, vamos a usar el ejemplo del vaso. Si yo dice no, no, no. Pues el vaso de vidrio se te va a romper y es un es un vaso carísimo, mejor yo te doy. Vos decime cuántas veces yo te doy. El mensaje que yo me doy, y eso es, y, y es dificilísimo levantarlo, ni siquiera puedo tomar agua yo solo. Mm, claro. Y eso es un mensaje que es eh, lamentable, ¿no? Ni siquiera puedo bañarme yo solo, ni siquiera puedo moverme yo solo, ni siquiera puedo eh, comer yo solo. Y ojo, porque esos son mensajes que deterioran. Mm -hmm. Muchas veces, y esto capaz que me arriesgo a, a crítica, muchas veces generamos demencias, ¿no? Pero generamos demencias porque la gente prefiere evadirse que vivir esa realidad. Que es un mecanismo que usamos todos en todas las épocas, pero cuando estamos viejos puede ser muy peligroso, ¿no? Evadirme la realidad. Lo usan los presos, ¿no? Lo usan los estudiantes cuando dan una clase que no les interesa, ¿no? Eh, pero está, en el adulto mayor puede ser delicado esto, ¿no? Me vuelvo a lo primero que dijiste al principio de este episodio, que decías que para que el adulto mayor pueda encontrar cuál es ese punto de inflexión de aceptar la ayuda, dejarse ayudar, hay que quererse mucho y reconocer sus propios límites, capaz una forma que el adulto mayor también puede de alguna manera exigir ese respeto, esa paciencia, es que pueda también reconocer, reconciliarse con sus nuevos tiempos, estoy pensando, ¿no? Yo no soy experta en esto, acá tú sos el sociólogo y magíster en gerontología, pero... Eh, por lo que te escucho pienso que importante es eso no para poder yo adulto mayor un poco con ayuda del, del resto también reconciliarme con bueno sí me puedo bañar pero me puedo bañar en una hora y media bueno no, o con todo lo que implica no bajo la lluvia de una hora y media pero entre que preparo la ropa y acomodo con mis tiempos y que y pedir que bueno sí es mis tiempos que puedas recibir ese acompañamiento sin lograr que otro lo haga por mí eh, puede ser un aporte te voy a hacer una pregunta <risa> eh, es difícil medir esto, pero vos demoras lo mismo ¿no? en uh -huh. vestirte, en bañarte de todo, que cuando tenías 15 años. Es eh, bravo porque vos sos muy joven tenés 15 años de diferencia, pero a ver, eh, dentro de unos años atarte los zapatos, ¿no? que no, no estés mal, te cuesta un poco más de trabajo. Claro que sí. sí, sí, sí. Despertarte te cuesta un poco más de trabajo y tiempo. Claro. no reaccionar no te cuesta un poco más de trabajo y tiempo ¿no? capaz que vos estás más bien pero un día te das cuenta, te salís de fiesta para no poner ninguna situación desgraciada salís de fiesta el otro día casi antes cuando 14, 15 años te pasaba la noche de, de baile no sé cómo le dicen en Córdoba de fiesta, de, sí, sí, sí, de rumba, de salida y el otro día a las 8 o a las 7 levantadito, bueno con un poquito de sueño nada más, eh, al cabo del tiempo te cuesta un poco más recuperarte, o sea hay un concepto que tenemos que tener presente. Envejecemos de que nacemos. Uh -huh. Lo único que le llamamos de diferente nombre, le decimos crecimiento en el niño, madurez cuando empieza a crecer, pero siempre es el mismo pasar del tiempo. Es un proceso. Y vamos perdiendo capacidades y un poco la respuesta era tuyo. Y vamos ganando otras. Lo que pasa es que las otras que voy ganando, y esto no es por, compensa eh, es por compensación, pero no es por convencer gente, uh -huh. son capacidades que a veces no nos damos cuenta, que es la paciencia, el entendimiento, ¿no? la capacidad de, de, de oración, la capacidad de, de reflexión. O sea, que nuestra realidad humana es perder capacidades. Siempre estamos perdiendo desde el nacimiento. ¿no? Eh, ¿Vieron los niños que a veces se ponen el pie atrás de la nuca? ¿no? <risa> tiene una flexibilidad impresionante de que después, bueno, no podemos hacer los resto de los mortales. Bueno, vamos perdiendo capacidades, vamos compensando otras, o sea, desarrollando otras. Esto es parte de la relación esa, ayudar a... a Desarrollar eh, y compensar. Uno cuando ve, cuando libera la capacidad de las personas mayores de compensar, se asombra. Porque el entre la inventiva que tenemos ¿no? ante las necesidades y la capacidad de compensar que tenemos, que creo que lo traemos antropológicamente como seres humanos, es, es, es, es importante eso. Me quedé pensando. No, hay, hay, una, hay una, no una. lo dejo hablar. ¿ve? No, está bueno. Me quedé pensando que capaz que quienes nos escuchan también tendrían que pensarlo. Pero eso, ahora te voy a hacer la pregunta. ¿Qué nos llevaríamos al hogar, a la residencia? Si nosotros tenemos que ir a una residencia, ¿qué cosas iría con nosotros? Es una pregunta que me la quiero, me la voy a, y también invito a los que nos escuchan a ver qué nos dejarían, porque hablábamos de que no te podés llevar todo, pero ¿qué cosas irían con nosotros? Pues es que hay una, hay una dinámica. Yo estudié en España. Muchas de las cosas que estudiábamos, o sea, nos hacían vivir como personas mayores, ¿no? Uh -huh. En un lugar de discapacidades, a uno le ponían unos lentes que no veías nada, a otro le tocaba una silla rueda, a otro le ponían un peso en un pie y un cordoncito para no poder... a todo. Y había una dinámica que era buenísima, que era eso, ¿qué te llevarías? ¿No? Eh, también hay una dinámica también en los jóvenes el grupo de jóvenes. Estás en una isla, ¿qué llevaría? Claro, sí, sí, sí. Bueno, ah, claro. es así. Es eh, una buena pregunta. Vos sabés que vamos a dejar que la gente se la responda, ¿no? Claro. Pero siempre terminamos llevándonos las cosas que tienen carga de afecto, uh -huh. no carga de utilidad. Sí. Me encantaría llevarme la camioneta. ¿no? <risa> <risa> ¿No? O la televisión. Pero después empiezo a decir, bueno, pero no puedo llevar... Termino llevándome las cosas que me hacen vincular a sensaciones ¿no? de felicidad o de recuerdo. Eh, y yo trabajé muchos años en el Piñero del Campo. Y tengo una historia no muy agradable, pero el Piñero del Campo, es, te cuento a vos, que bueno, acá es en, en el hogar más grande que tenemos en Uruguay, una residencia pública más grande, donde Bien. tiene de todo tipo, siempre es, por lo general gente que no tiene otras posibilidades o familiares. Me acuerdo que se hacían algo que el nombre espero que se lo hayan cambiado, que era espantoso, eran requisas, ¿no? Como en la cárcel. En realidad la requisa no era de armas, como en la cárcel, ni de alcohol, que podría verse, <risa> aparecer algo, ¿no? Sino era de comida que guardaban en los saquitos o cosas así, o sea, que no era una requisa, era una revisación y vos sacabas cosas, sándwiches de hace tres años, ¿no? una galletita con dulce de leche, cosas, viste, que vos, que nos pasa todo que vamos como guardando. Una vez había una señora que tenía solamente una foto y a veces como había tanta ropa, ¿no? Uh -huh. Había tanta ropa y a su vez se les manchaba la ropa y era más difícil mandar a lavar de Entonces se agarraron un saquito y, y lo, lo, lo tiraron, lo pusieron a quemar. Esa foto, ese, ese saquito tenía una foto, una foto, ¿no? Y eso le causó un disgusto a la persona que yo creo que le causó después el fallecimiento de la, la muerte. Para que veas, una foto. Yo no sé si todos llevaríamos una foto, no pero no es tanto lo que necesitamos eh, para, que, para que nuestra casa sea un hogar. Si, yo, si hay alguien sentado escuchando este podcast, ¿no? Eh, no sé, que mira alrededor y se va a dar cuenta que hay muy pocas cosas, capaz que un sillón, y estaría buenísimo un sillón. ¿no? Pero capaz que un cuadro, eh, el hobby, que hace? ¿No? Eh, es cierto, yo, yo fui por el lado de... Sí, de, de ese, el ¿no? Hobby. Sí, de, lo más, de repente lo más afectivo, lo estaba sí. pensando. Eh, la pregunta que te quería hacer es, ya en, en, digamos, en un plano más general, vos que tenés esa, esa, ese contacto, ese trabajo y ese conocimiento, ¿cómo estamos como sociedad en nuestro país en esto de la... Calidad en, las, en los residenciales. Porque comúnmente cuando se habla de los residenciales o de los hogares es cuando hay una mala noticia. Cuando hay de repente abuelos que están hacinados, cuando hay personas que no, no son respetadas en su dignidad. Pero hay un, digamos, un estudio, hay un pantallazo general de la calidad de nuestros residenciales aquí en el Uruguay. Sí, y aunque les parezca mentira, me decían no van a estar de acuerdo. Pero tenemos en Uruguay tenemos una excelente calidad. Al lado, a ver, si, yo trabajo mucho con Latinoamérica, bueno, y parte con Europa, ¿no? No podemos compararnos con Europa porque Europa también tiene el mismo problema. Vos vas a España y tenés problemas con residencias de mala calidad, ¿no? Tenés problemas, se dice. Y tenés problemas de abuso, de maltrato, de fraude, de 50.000 cosas. O sea, y y más calculó que debe haber también, una digo, estamos hablando de un, una sociedad envejecida. Exactamente, estamos hablando de una sociedad envejecida. ¿Qué pasa? Acá... Eh, todo lo redondeamos para abajo. Tenemos cantidad de residencias, medias, que son, que son buenas como hogares, como hablábamos recién. Y buenas, a veces es un costo grandísimo, pero que funcionan medianamente bien. Medianamente bien. Lo que nos salva es que todavía somos, somos chiquitos y se ve mucho. ¿no? Acá, por ejemplo, por más que estés acá en el centro y pongas una residencia en el centro. Al poco tiempo ya todo el mundo sabe que vos tenés una residencia en el centro. En otros países pones una residencia y nadie sabe que tenés una residencia. O sea que hay cierto control. Nos conocemos, ¿no? Eh, como dicen algunos reclames antes de algunas bebidas. Acá, nos conocemos, Acá todos. nos conocemos todos. Eso va a ser bien. Tenemos cierto nivel. O sea, hay un estado que, mal que bien, o vea, en, en este caso hay dos ministerios, el, el, el Mides, ¿no? Claro. con, I, con I mayores Tenemos el Instituto del Adulto Mayor que también controla algunas cosas. Tenemos el Ministerio de Salud Pública que también controla. ¿Controlará insuficientemente? Puede ser. sí Capaz que sí, controlará insuficientemente. Otra cosa, tenemos un porcentaje bajo de personas internadas. Y siempre yo lo digo, hago ah, un sí. juego. Digo, ¿Cuánto hay? ¿Un 25? ¿Un 15? ¿Un 5? ¿O, o un 3? ¿no? Y la gente te dice, no, me parece que es más un 25. No, tenemos un 3,5. De personas sin nada. en algunos barrios muy envejecidos, podemos llegar a un 5, pero muy difícil. ¿no? Tenemos un 3,5, tenemos un 96,5 que está afuera. Tengo que ver que ese 96,5 esté más o menos bien, y estoy seguro que ese 96,5 muchos están con familias cercanas. Y nosotros tenemos la idea de que todos nuestros adultos mayores, todos nuestros viejos, están en residencia. Hay residencias marísimas, sí. También hago algo que no debería que. Las malas residencias siempre, y esto es dicho por las mismas organizaciones que tenemos como tres organizaciones importantes de, de residencias o, o dos eh, y un grupo, que no vamos a decir los nombres porque podrían quedar, en, eh, son excelentes organizaciones, digo capaz que quedan vinculadas con el ejemplo que voy a hacer. Eh, las personas que no respetan las normativas y que tienen, no son tantas personas y a veces son siempre las mismas. ¿sí? O sea que no hay. Sí, son, son fácilmente identificables. Solamente hablar con las instituciones que nuclean y te pueden decir. ¿da? Lo único que tampoco hay un sistema: si yo pongo una mala residencia y me la cierran, eh, muchas veces ha pasado, o he estado en esas situaciones, eh, cruzás la calle y alquilas la casa de enfrente. A veces yo lo he visto, hasta los mismos residentes le ayudan a hacer la mudanza. ¿no? para la casa de enfrente y si no te enteras por un vecino que vas a inspeccionar a ver si la cerró y te dice no, pero mira que está en el frente, ah, pasa. O sea que un poco contestándote a vos, tengamos la tranquilidad que tenemos más o menos un nivel de la mitad para arriba bueno, no sé por cuánto tiempo, eso sí, eso se deteriora rápidamente, pero no se deteriora solamente por la falta del control, sino se deteriora a veces por la falta de ...estima o cariño o respeto que le tenemos o dignidad que le damos como, como pueblo a nuestros viejos. ¿eh? Porque una cosa es mi papá, mi mamá, mi abuelo, pero también está la dignidad de, del vecino envejecido... ¿no? ...del bolichero que lo, donde me crié toda la vida, de, de todas esas personas que vengo... voy de la gente de parroquia, ¿no? Uh -huh. Gracias Ricardo por esto que estás diciendo porque pienso que es como lo que corona toda esta serie de podcast... Qué importante es que todos podamos, a través de estas reflexiones que hemos ido compartiendo en, en estos episodios, que podamos tener amor por los adultos mayores. En realidad es el objetivo en torno a esta Jornada Mundial del Adulto Mayor, de los Abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana, que también podamos despertar en nosotros el ser todos cuidadores, capaz que no tengo un, un, un adulto mayor directo, pero que puedo estar siempre capacitado, capacitada a relacionarme con otra persona que me cambie la vida, como dijiste al principio, a ser capaz de dejarme transformar en una conversación sin, sin límite de tiempo, a, dejar de, de, a o sea, dejar de apurarme o de apurar a otros y dejar que, no sé, se me ocurre, ¿no? Como respetar los tiempos de, del que tengo enfrente. Y ya desde esa forma también nos aprendemos a vincular con el con el tiempo del adulto mayor, que sabemos que es más lento, no hace falta ocultarlo. Dejarme, eh, o sea, cuidar y dejarme cuidar, uh -huh. creo que es en esto de este vínculo de relación, ¿no? Que a veces nos pasa, que no nos dejamos cuidar. Bueno, eso va para, para todos. Todos. Para todos, tal cual. Eh, pero especialmente en este punto, ¿no? De la dignificación del adulto mayor. Muchas gracias, Ricardo. Un placer, eh, magíster en gerontología y sociólogo. Padre Fabián, director pastoral de la, de la Radio Oriental quien les habla, María Dolores, del DECOS. Una alegría y un gusto haber compartido esta serie. Esperemos encontrarnos en una próxima pronto.